Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis amigos, qué gusto poder tenerte una vez más en nuestra sala y por supuesto contentísimo de poder compartir contigo la conferencia de esta noche. No estamos hablando de cosas técnicas, simplemente estamos hablando de cosas necesarias en la vida, no pretendemos tener la razón, solamente intentamos dar un atisbo de aquellas cosas que sin duda pueden ayudarnos en las cosas más simples de nuestra vida. Mi, vida. mi nombre es Boris Darmon, estoy haciendo un programa que ha comenzado en el mes de febrero que se llama Autoliderazgo y por supuesto estamos saliendo en vivo en Facebook Live y también tú podrás ver este programa o esta conferencia en mi canal Boris Darmon Canal. Así que esperamos que tú puedas participar con nosotros y una vez que tú hayas gustado o tengas una opinión respecto a lo que decimos, puedas escribir, y sin duda, si quieres compartirlo también con otras personas, lo puedes hacer. Bueno, esta noche, vamos a hablar un poquito acerca de autoliderazgo, pero en el campo de la renovación de nuestra mente, es decir, vamos a hablar un poquitito de cómo nosotros debíamos renovar nuestra mente, y cómo podríamos con nuestra mente predisponernos de manera consciente, en nuestro subconsciente, a traer cosas importantes, no atraer eh, estar dispuestos a recibir cosas que la vida nos va a presentar en el camino, en el diario vivir. Muchas de las personas que hoy vivimos en este mundo no tenemos muy claro nuestras creencias. Y tal vez una de las cosas que puede definir tus creencias es saber quién eres, de dónde vienes y cómo apareciste en este mundo. Cuando yo les comentaba un poquitito en otras conferencias que cuando yo nací, mi mamá me instruyó dentro de un concepto del cual ella había experimentado. Por ejemplo, ella no podía tener hijos varones. Y según este, el concepto de la, de la genética, son los varones los que determinan el sexo de un hijo. Pero mi papá creía que era mi mamá. Así que, de todas maneras, ella en algún momento, gracias a su fe, le pidió a Dios que le diera un hijo varón para preservar su matrimonio. Eso era el pedido de ella. Nací yo. Y gracias a que nací yo, el hogar de mis padres eh, se mantuvo. Bueno, ellos estuvieron casados más de 66 años juntos. De todos modos, esta historia un poquito simple que les cuento hoy me da a entender de que tú, eh, como yo, puedes de repente comenzar a preguntarte qué es lo que tus padres te decían, eh, que, cuál es la razón por la cual tú existías o porque tú estabas aquí. O a través del tiempo, qué es lo que has descubierto de ti mismo. Entonces, cuando tú adoptas una creencia, cuando tú adoptas una forma de pensar respecto de ti, ¿verdad o no? Es tu definición de verdad. Es tu opinión respecto de ti. Muchas de las cosas que son verdad y que no las conoces no son verdad para ti. Pero las que conoces, esas serán las verdades para ti. Esa verdad te permitirá uh, identificarte, como dijimos en las conferencias del, año, del mes pasado, quién eres, tener una identidad, saber para qué estás aquí. Y eso te va a permitir esas creencias de saber quién eres y el valor que tú le vas a dar a ese saber o a esa esa verdad que tú has adoptado, va a convertirse en la llave que abrirá tu mente para las oportunidades. Hay muchas creencias, hemos mencionado algunas de ellas solamente en el mes pasado, la, los paradigmas, que se han convertido en limitantes. No, mis papás me enseñaron así, yo soy así, yo no puedo cambiar. Muchas veces nuestros limitantes, basados en definiciones, llamémosle paradigmas establecidos en el pasado, que todavía conservamos en nuestra mente como si fueran verdades que muchas de ellas ya no existen, porque nuestros padres, nuestros vecinos, nuestra cultura, así nos dijo, que hoy ya no existe así, o que de repente ha cambiado, muchas veces sabotean nuestra mente de tal, de tal modo que lo limita a poder desarrollar proyectos, desarrollar ideas, concretar situaciones que son viables, porque esos limitantes han estado presentes permanentemente ahí y su mente no ha sido renovada. Cuando hablamos de renovación de la mente, no estamos hablando de abandono de principios. Quiero ser claro en ese sentido. Eh, algunos me llaman fundamentalista, no importa. Pero hay principios que yo no voy a dejar. No porque fulano me engano me diga, oye, esas cosas son del pasado, ya no existen. Hay verdades que todavía permanecen. El respeto a la vida. Por eso no acepto algunas cosas que tienen que ver con la falta de la vida. Eh, el respeto a la persona. Si cometo errores cuando falto respeto a una persona porque digo una palabra inadecuada, pues sí, lo reconozco. Muchas veces lo hago, y no necesariamente intencionalmente, sino porque quiero, tal vez, intensificar algo. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que saber es que si nosotros no abrimos nuestra mente a las cosas que pasan en nuestro entorno, posiblemente muchas de las oportunidades las vamos a perder, las vamos a perder muchos ya hemos perdido oportunidades económicamente yo recuerdo que en el año 2009 me ofrecieron algo que realmente me podía haber hecho millonario y no lo tomé porque no tenía conocimiento, no tenía interés mi mente estaba cerrada a ese tipo de cosas quizás religiosamente muchas cosas yo conservé y mantuve pensando que eso me ayudaría y no me ayudó tuve que abrir mi mente y mirar, mirar por el por el otro lado, sin olvidar los principios bíblicos, es decir los principios enseñados de la palabra de Dios a través de los años que permanecen para siempre. No tengo ninguna duda respecto a las cosas de Dios y las cosas que permanecen para siempre como creencias fijas respecto a él como Dios creador, sustentador, salvador, redentor, que vino a morir por nosotros. Eso no va a cambiar en mi mente, en mi corazón. El que abra mi mente no significa que yo tengo que abandonar esos principios. No lo voy a abandonar, pero trae consigo una cantidad de oportunidades que te permiten mirar los resultados desde una nueva perspectiva. Por así decir un ejemplo. Estaba yo en una comunidad hablando un poquito acerca de emprendimiento y una persona me dijo, yo la verdad que a mí no me gusta eso porque yo estoy feliz con ser pobre yo le dije, no es tu culpa nacer pobre pero va a ser tu culpa morir pobre porque teniendo las oportunidades de hacer algo no lo haces estábamos hablando con una persona que no quería aceptar el mensaje de la salvación, él me dijo, no, yo estoy bien con mi religión así estoy feliz, ¿por qué tengo que aceptar a Jesús? yo creo en Dios y se acabó Jesús para mí no es nadie ¿por qué no es nadie? no hay evidencias no quieres leer, no quieres entender bueno, se cerró y está bien continúa en eso, va a perder las oportunidades de la salvación y así como yo comparo estas cosas eh, espirituales y también materiales o, o, o de dinero, cuenta la historia de la Biblia que vino un joven y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y era un joven de mucho dinero. Y Jesús le dijo, ¿cumple los mandamientos? Oh, dijo, eso yo lo he cumplido, señor. O sea, yo estoy adentro ya. No, no, no. Pero hay un problema. Tú tienes algo que no has dejado. ¿Cuál es? Tienes a un Dios en tu corazón. Las riquezas. Ve, entrega las riquezas a las personas demuestra que tú estás realmente confiando en Dios y ven y sigue. Y él dijo que no, porque su verdad era el dinero. Entonces, cuando tú tienes esa verdad y no renuevas tu mente, por más verdad que sea, paradigmática, limitante, te puede hacer perder incluso la salvación. Yendo al tema de la limitación que tiene una mente que no se renueva, es, es que la mente que no se renueva está anclada a situaciones del pasado que no le permiten aceptar el cambio como oportunidades sin abandonar sus principios. No olvides siempre que voy a mantener ese concepto de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque si tú quieres realmente renovar tu mente tienes que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Algo que tú puedes hacer como un acto de autoliderazgo contigo mismo es aprender a entrenar tu mente a pensar en positivo. ¿Qué quiere decir eso? Conscientemente, hablamos de la elección consciente, ¿no? de la actitud de autoliderarse, pero como un acto consciente y voluntario. Yo veo algo que aparentemente está mal. Me detengo a pensar y miro el otro lado. Hay un dicho que dice que siempre la moneda tiene dos lados. Si tú escuchas una, un lado solamente yes, y emites una opinión respecto de eso y no consideras el otro lado, estás totalmente equivocado o intencionalmente estás negando una verdad. Hoy escuché una noticia. Acá en Sudamérica hay un grupo de países que se llaman la CELAC. Todos condenaban lo que pasó en un país condenaban aquello que ellos veían que eran del, del de la otra ideología pero nunca condenaron a los otros que de su ideología habían cometido los mismos o peores errores que a los que que los que criticaban y hoy día el comentario fue muy interesante yo lo publiqué en mi en mi facebook lo puedes ver ¿Qué quiere decir eso que hay personas que dicen que quieren renovar su mente pero preservan aquello que es conveniente son convenidos, son mentirosos, son hipócritas porque apoyan algo simplemente porque ese es el lado que les conviene. Pero los mismos hechos en diferentes frentes son criticados por un lado y por otro lado guardan silencio. Eso tenemos que evitar si nosotros queremos renovar nuestra mente siendo sinceros, plenos, puros, en el sentido de dejar que las cosas que valoramos y que realmente nos ayudan a crecer puedan ser consideradas como parte de nuestro nuevo pensar. Si tú reduces al hecho simple de lo que tú conocías cuando eras niño, si tú reduces al hecho simple de que yo aprendí así, yo no quiero cambiar, esa es mi forma de pensar y ahí estoy, te equivocas en el sentido de que puedes perder grandes oportunidades en tu vida para poder crecer, para poder conocer. Justamente es un momento, le comentaba a unos muchachos que están trabajando aquí, eh, les decía yo, a ellos, no pierdan la oportunidad de entrar, de entrar al Internet porque ahí en el Internet ustedes tienen el acceso a la información mejor que nunca. Si bien es cierto, este acceso a la información es un privilegio, también es un gran peligro. Muchos jóvenes han perdido el horizonte porque se han metido a aceptar o a creer cosas que se publican allí y como no tienen la capacidad analítica de poder decir esto sí, esto no, o de poder seleccionar entre la, entre la cizaña y el trigo, no saben, finalmente son de alguna manera embaucados, o, o son tentados y son conducidos por un camino totalmente peligroso. Ayer, una periodista se involucró dentro de las marchas aquí en mi país y descubrió lo que la gente que marcha no solamente no sabe, sino que ignora totalmente interesante el trabajo de esta señora que va demostrando realmente que los seres humanos son movidos por corrientes maléficas que manipulan la mente destrozan el pensamiento adecuado una mente dispuesta a aprender los engañan y los llevan a hacer cosas que después ellos mismos acusan y no se arrepienten Es lo peor mentes malvadas mentes destructivas. La Biblia ya decía que en los finales de los tiempos había gente que perdería el amor por las personas, que los hijos no tendrían eh, amor por sus padres, que los padres no tendrían amor por sus hijos, que la moral se volvería tan mala que a lo bueno le iban a decir malo y a lo malo bueno. Que procurarían las, los seres buscar el mal como una opción, como un acto voluntario y no limitarse en sus propósitos. Eso quiere decir claramente que el mundo entraría en una situación de caos y el caos, mis queridos amigos, comienza en la mente. Allí es donde se germina el mal, donde se germina la maldad. Y es allí donde tenemos que trabajar si nosotros queremos desarrollar autoliderazgo, porque es fundamental Entrenar la mente para pensar en las cosas posibles, resolutivamente posibles, para alcanzar las cosas que nos producen bienestar y no destruirnos a nosotros mismos ni destruir a los demás. Es importante que al renovar nuestra mente la conduzcamos y la enfoquemos en busca del logro que queremos obtener para producir aquello que tanto buscamos en el propósito de nuestra vida, la felicidad, el bienestar, no solo nuestro, sino también de los demás. ¿Por qué es importante eso? Porque eso construye, porque eso ayuda. También es importante, dentro de nuestro acto de autoliderazgo, estamos proyectándonos ya con nuestro propósito en la vida hacia los demás, pero tenemos que tener el autocontrol suficiente para poder hacerlo cuidar, decir palabras virtuosas. Los conflictos entre las personas, especialmente entre las interpersonales, son conflictos que se dan en el contexto de algún malentendido o también de una mala intención. Si tú cometes un error, si utilizas un argumento, que de repente estaba basado en el desconocimiento de algunas áreas. No quiere decir que tú no conocías nada, pero tiene algunas áreas que no conoces. Y llegas a dar un argumento que no necesariamente es, es ad hoc con lo que tú quieres defender o negar. Muchas veces es mejor decir lo siento. Oye, perdón, me equivoqué. O decir gracias porque me estás haciendo ver, porque me estás ayudando. A veces... Somos muy pocos en dar palabras de ánimo o en decir cuánto amamos a la otra persona o cuánto la queremos, cuánto lo apreciamos. Somos muy cortos para poder condescender con las personas en sus necesidades, en sus sentimientos, pero somos muy, muy rápidos en querer corregir el error. Lo digo también con experiencia mía y por supuesto, yo también soy... Muchas veces así. Queremos corregir el error, queremos redarguir permanentemente. Estamos constantemente diciéndole a la persona de lo mal que está. Ustedes han visto esa persona que cuando se encuentra con un amigo después de mucho tiempo, ¡ay, qué gordo que estás! ¡ay, qué te ha pasado! ¡Estás más viejo! ¿Han visto ustedes esas personas? Lastimosamente, una persona que tiene autoliderazgo y que tiene que llegar a los demás, tiene que cuidar palabras. Sus palabras tienen que ser virtuosas. Tiene que buscar la manera de ser concertivo convergente si tú logras acercarte a la gente entender su realidad buscar consensos vas a utilizar claves que te permitirán unirte a ellos el sentimiento la mirada agradable la escucha activa los actos que son que muchas veces hablan más que nosotros mismos Vas a poder desarrollar un liderazgo consecuente, tanto con tus creencias, con tus palabras, con lo que buscas en la vida. Vas a desarrollar un razonamiento más crítico, no para criticar, sino para detenerte a criticar y buscar la oportunidad de que la otra persona también entienda por la manera como tú vas a hablar. Yo no soy un maestro para enseñar cómo hablar porque muchas veces soy directo y a veces eso ser directo ofende y quiero enmendar muchas veces, a veces no puedo por el ímpetu de mis ideas que quiero a veces que la gente entienda o cuando le dices a tu hijo hijito por favor no hagas tal cosa y no te obedece entonces usamos ahí una palabra fuerte para que reaccione no justamente comentaba con mi mamá ayer que Dios a veces usa el castigo para llamar la atención porque no escuchamos porque no no escuchamos su voz. Dios no nos cambia con el castigo, nos hace reflexionar, nos hace ver en qué situación estamos. Dios nos cambia con su amor, con su protección. Por eso nuestras palabras deben ser virtuosas, lo siento, perdón, oye gracias, me equivoqué. Si utilizamos frecuentemente esas palabras, vamos a autoliderarnos a nosotros mismos Vamos a abrir un universo de posibilidades en las relaciones con los demás, llenos de abundancia, de prosperidad, para compartir, para cooperar con las otras personas. Aprendamos. Yo también quiero aprender. Y quiero aprender con ustedes porque sé que juntos podemos lograr muchas cosas en nuestra vida que nos harán manifestar, y esta parte de la relación, y tú lo podrás ver, que estamos conviviendo dentro de un contexto similar o parecido, donde podemos encontrarnos, reencontrarnos y poder compartir cosas, cooperarnos unos con nosotros de tal modo que podamos vivir una vida mucho más llevadera en el mundo social, con mayor responsabilidad, cooperativa, entre equipos, entre personas, con nuestra sociedad, como mencionábamos en los días pasados. Es importante, si tú eres un hijo de Dios, tratar de desarrollar la capacidad de pensar en positivo o de manera resolutiva ante los problemas, a aceptar los cambios y prepararte para ellos, pero también a expresar en palabras lo maravilloso que es relacionarse con los demás, tratando de enmendar aquellas cosas que cometimos errores, de ayudar a otros a comprender cosas nuevas, abriendo nuestra mente a las posibilidades Crear un ambiente de posibilidades en las relaciones interpersonales, de tal modo que podamos traer a todos prosperidad, compart compartimiento y también cooperación que nos ayude a vivir una vida de paz. La verdad que yo quiero que cada noche, en estas cortas reflexiones que hacemos, haya un punto de ayuda para ti y para mí. Yo soy el que más aprendo. Yo soy el que también me enseño a través de estos mensajes. Y cuando los escucho, me ayuda para poder retomar algunas áreas de mi vida que por la rutina, el cansancio, y las ocupaciones, muchas veces no nos damos cuenta. Gracias a Dios porque hay un espacio de reflexión cada día que nos permite lograr darnos cuenta dónde estamos, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Y ojalá que esta noche te haya ayudado a autoliderarte para renovar tu mente y hablar con propiedad cada vez que te expresas, ya sea de ti o hacia los demás o de los demás, de tal modo que tú construyas vidas y no las destruyes. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que tú nos das de tener este medio para llegar a muchas personas. Te ruego que tú nos ayudes a renovar nuestra mente, a mirar en positivo las cosas, a buscar alternativas, a dar solución a los problemas y no simplemente eh, aumentarlos, porque muchas personas viven de eso. Queremos que tú seas nuestro Señor, que tú nos guíes en cada palabra, que vamos a hablar, en cada expresión que vamos a dar, que sea para cooperar, para ayudar, para enmendar, para decir gracias, para decir te amo, y que podamos vivir una vida con propósito. Autolidera nuestra vida. Perdón, ayudas a autoliderar nuestra vida y tú líderanos desde nuestro corazón a través de nuestra conciencia y nuestro subconsciente nos pueda ayudar a mejorar nuestras relaciones interpersonales y vivir una vida de, con propósito, llenar de paz nuestro corazón y sobre todo de alegría entre hermanos y amigos. Bendice a cada uno de los que escuchan este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. La verdad que es una, un privilegio para mí poder compartir con ustedes cada noche, gustar de esta experiencia y poder vivir siempre el propósito que tenemos de dar a conocer a otros una gran verdad, vivir con propósito, hacer que nuestra vida sea cada día mejor. Un saludo para todos aquellos que nos visitan y hoy día también a Fabricio Carmo desde Brasil, que escucha el español y supuestamente él lo entiende muy bien. Compartimos esta noche con ustedes nuestra presentación y espero que tú puedas compartirlo con otros. Muy pronto lo tendrás también en Boris Darmon canal, en nuestro canal de YouTube, vas a poder compartirlo o en nuestro programa en vivo en Facebook Live. Un placer estar con ustedes esta noche. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Boris Darmon. Nos vemos mañana. Chao, chao, chao.